Bueno, nosotros representamos en el stand que estamos aquí pues a salud de integración de salud mental. Nuestro nombre es PIRAL y nuestra labor es, pues, sobre todo, ayudar y tener claro que estar contra el, contra el estigma, que ahora mismo estamos luchando muchísimo, y que la salud mental, ante todo, somos personas y la integración en la sociedad pues es muy importante para nosotros. La integración. Esa palabra es la que hoy casa más que nunca en una feria como esta, como accesibilidad. ¿Qué tal ves la feria? Pues mira, la verdad que estoy contentísima. Estuve, estamos desde ayer aquí, desde que empezó hasta que terminó. Eh, han venido mucha gente de, de la asociación. La verdad que lo veo muy, muy organizado. Creo que está muy interesante. Me lo he recorrido todo. Me ha encantado y tengo información de todos los stands que es lo que más me ha interesado. Claro, una feria como esta sirve para que las entidades puedan tener un conocimiento del resto de organizaciones que se dedican a la materia y puedan establecer sus trabajos en red. Creo que la filosofía de trabajo en red en una organización social prima, ¿verdad? Sí, yo creo que trabajar todos juntos. Es donde podemos encontrar la fortaleza para seguir adelante y conseguir todas las metas que nos vayamos a proponer.